Hola amigos y socios de la web de Arde, aprovechando que mi amigo y socio Sphinx va a subir un tutorial sobre servos y cómo hacerte tu propia plaquita para probar servos, pues yo aprovecho y os enseño cómo funciona este testeador de servos, para tres servos, muy baratito y muy simple. Aprovecharé y pondré de ejemplo una mano de Coca-Cola que hice. Hace más de 20 años. Pues este es el probador de Cervo. El teste Es pequeñito. Tiene su funda. Aquí una goma para proteger el PCB. Y bueno, pues tiene la alimentación. Que se alimenta como los servos De 4,8 a 6 voltios. Positivo, negativo y uno de señal. Que no sé si es que se controlará de otro lado o colocarlo en cascada. Y luego tres salidas o tres entradas para los tres servos que le pongamos. Yo lo voy a alimentar con un simplemente con un cargador de 5 voltios. 400.000 amperios de un móvil. Y a esta plaquita que simplemente estabiliza la tensión a 5 voltios y a 3,3 voltios. Colocamos aquí el servo, mini servo. De, de 9 gramos de peso Que puede con con 1,2 kilos 1,6 kilos Y bueno, aquí el marrón es tierra El rojo alimentación como siempre Y el naranja señal Pinchamos aquí alimentación Y ya la primera que se pone es manual Aquí vemos como abarca todo el ángulo, a lo mejor se queda cierto ángulo final que no llega del todo aquí lo ponemos en un extremo, por ejemplo porque si ahora pulso, se pone en la posición media y ahora si vuelvo a pulsar es cuando recorre todo el ángulo automáticamente si movemos ahora el potenciómetro, pues no pasaría nada si volvemos a pulsar, está otra vez en la última posición que colocamos el potenciómetro. Ahora vamos a probarlo con servos más potentes. De 3 kilos. Y cuando colocamos más de uno. Aquí el negro es tierra, el rojo alimentación y el amarillo señal. Colocamos uno. Este otro dedo. Que hice con la Coca-Cola hace 20 años Cuando estaba en instituto, no, cuando estaba en el colegio Lo que pasa es que nunca he tenido nada para controlar Nunca me he puesto a hacerle un controlador de servo Y este otro, por ejemplo Pues el modo manual Si tiembla mucho es que... necesita más alimentación, más miliampera, mejor con otro cargador pero ahora va bien, va fino por ejemplo, vamos a colocarlo en un extremo y ahora ponemos la posición media ahí, posición media y ahora el... el manual el manual ya salta porque es demasiado... demasiado observo, demasiada intensidad vamos a quitarle uno, por ejemplo Posición media y a manual, que es automático.